Bienvenidas y bienvenidos. Soy Antonio Hinojosa, Gracias. profesional de Plena Inclusión España y miembro del equipo de líderes con discapacidad intelectual o de desarrollo de Plena Inclusión. Hoy voy a, vamos a conversar con dos mujeres con discapacidad intelectual que son promotoras de salud. Participan en un proyecto de Plena Inclusión para reclamar que mujeres como ellas puedan acceder a la salud igual que el resto de las personas. Hace unas semanas protagonizaron una campaña titulada Promotora de Salud. En ella mandan mensajes a profesionales de la salud, a familiares y a personas de apoyo y a otras mujeres con discapacidad intelectual sobre el derecho a la salud. Hola, ¿cómo estáis, Carmen? Bien. Hola, ¿cómo, estáis, cómo estás, Loli? Bien. Ahora os vamos a hacer unas preguntas para el debate. Eh, para ti, Carmen, ¿qué significa, para vosotras, qué significa ser promotora de salud? Pues mira, para mí significa poder, pues lo que hemos dicho, poder ayudar a las personas y dar unas pautas también sobre lo que podemos hacer y ah. para que puedan tener una vida más saludable y mejor. Para ti, ¿qué significa, Lori, ser promotora de salud? Pues para mí significa mucho porque, por ejemplo, eh, otras mujeres que no que no saben nada y tienen discapacidad pues ayudarle, explicarle lo que es, promotora de salud y todo eso. Ayudar a otras personas, así otras mujeres como nosotros. Para explicárselo todo y todo eso. Imagino que recordáis las reuniones y la campaña. ¿Cómo os sentisteis participando, Carmen? Pues muy bien, me sentí porque pude ayudar a personas como yo y darle mucha información sobre lo que hay detrás, como yo digo, de... del plato, por así decirlo, ¿vale? Decirle que... Siempre hay que tener mucha fuerza de voluntad ante todo. Me eh, gustó lo, muchísimo. Loli, ¿cómo, ¿cómo te sentiste tú du, du, du, participando durante las reuniones y las campañas? Muy bien, me sentí como la protagonista de, de, de, de, de las mujeres con discapacidad. Muy bien, me gustó mucho. Y, y así puedo ayudarle a otras mujeres que tengan discapacidad y explicarle lo que dimos. Todo eso muy bien genial me gustó mucho ahora os voy a, a, a dar vuest, un, un rol que habléis entre vosotras dos de cómo os sentisteis en la campaña de cómo de cómo contaros cosas y todo sobre cómo fue la cómo fue la campaña y todo en, entre Loli y tú Carmen podéis vale. hablar entre vosotras dos vale vale pues yo me sentí muy bien, Carmen. ¿Te llamas Carmen? Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Ah, sí. vale. Pues nada, Carmen, yo me sentí muy a gusto. Y así, si ponemos nosotros a ayudar, siendo monitoras de la salud, sí. a explicarlo y a que otras mujeres lo sepan, aunque no tengan discapacidad, sí, ¿no? y nosotros podemos ayudar a las que tienen discapacidad, genial, sí. genial, Porque estupendo, muy bien. Nos sentimos mejor nosotros ayudando a las personas también. Claro, claro que sí, sí. Claro. ¿Qué, más, ¿Qué fue lo que más te gustó? Está muy bien. Eh, a mí las campañas que hicimos, las reuniones por, por internet y todas esas cosas. Sí. ¿Y ¿Cómo explicarlo y todo eso? Me encantó mucho. Me vale, pareció un montón. La verdad. ¿Y a ti? ¿Qué te sí, gustó pues, más? También hicimos una campaña, hicimos unas reuniones. Y hemos hecho unos carteles también, sí. para ponerlos, sí. por ejemplo, para que vean las personas lo que estamos haciendo. Sí, también. Mm. Así que, pero muy bien. ¿Eso te gustó también? Sí, estuvo muy bien, también. Y las reuniones que teníamos también, que era muy buenas, sí. y, y todas esas cosas, fue muy bien. ¿Y cómo lo explicaban, ¿eh? que lo explicaban muy bien también? Sí, muy despacito, para que nosotros nos fuéramos entendiendo poco a poco. Sí, sí, sí, es verdad. Y genial. Estuvo muy bien, la verdad. También luego hicimos un diálogo mm. nosotras para decir lo que hemos aprendido de este tema y de lo que mm. también de lo que nos, de lo que más nos gusta. Sí, nosotros también hacíamos reuniones y todas esas cosas, sí. Los carteles también y todas esas cosas. Muy bien. Mm. Bien, ahora os vamos a hacer la tercera pregunta. Eh, ¿Tenéis alguna experiencia curiosa en consultas de salud que queráis contarnos, Carmen? Pues yo no tengo así ninguna de momento. De momento no. Eh, eh, Loli, ¿tú tienes alguna experiencia curiosa en consultas de salud que queráis contarnos? No, yo no. Yo cuando voy al médico, pues el médico me mira la cara y todo eso. Yo no. Pero es verdad que a una, a una, toda la gente no igual. A una mujer con discapacidad va y, y en puesto de explicárselo a ella, se lo explica a, a su madre, a su padre y todo eso. Yo no. En ese caso no es mío. Yo voy y me hablan y todo eso. Pero algunas mujeres que tienen discapacidad no le explican nada los médicos, no a su padres y todo eso. Eh, y, y, y la cuarta y última, Carmen, ¿en qué temas creéis que las mujeres con discapacidad intelectual tienen más, más eh, desventaja o están más discriminadas en la salud? Pues a la hora de... cada vez que, por ejemplo, vamos nosotras y viene con un acompañante, siempre se dirigen al acompañante. ¿Sabes? Siempre le hacen todas las preguntas a la persona que va con nosotros. O sea, o sea, que en vez de dirigir, en mente, dirigir en, en, o sea, que se acerca más al acompañante en vez hacia vosotras directamente, sí. o sea, el, el médico, y para, para, hacerlo, para hacerle las preguntas y de todo. Sí. Entonces, en ese aspecto, pues, mucha gente se siente discriminada. Y, y para ti, Loli, ¿en qué temas creéis que las mujeres con discapacidad intelectual tienen... ¿Tienen más desventaja o están más discriminadas en la salud? Por ejemplo, lo que ha dicho mi compañera, y aparte mujeres que no pueden tener crío, y todas esas cosas, ni pareja. Hay mujeres que no pueden tener pareja, pues es de y todas esas cosas. Efectivamente. Mm. Eh, ¿pod podéis, ¿Podéis seguir conversando entre vosotras dos sobre esos temas y todo? de cómo os sentís vosotras dos y de todo y cómo tienen que mejorar las cosas en, en la sociedad mm. bueno Loli a ver por dónde empezamos mm. por donde quiera a mí me da igual mm. bueno a ver pues te sentí alguna vez discriminada en mi caso no la verdad en mí en mi caso no, ¿eh? Yo voy bien, yo voy al médico o voy con una acompañante, pero no. El médico me habla a mí, eso sí que es verdad. El uh -huh, psiquiatra. No, sí. A mí también me pregunta a mí también, pero hay personas que, aunque vayan con una persona más, siempre se lo, pregun se lo preguntan a la persona que va. Entonces pues ahí las mujeres se... Eso es verdad, se sienten mal porque, porque... la enfermedad es a ella, no es al acompañante. Claro, es verdad, claro, y se siente, lo dice, y, y va con la mujer con discapacidad, pues no se entera de nada. Y hay que hablarle a ella, no a la familia. Pero claro. mm. Pues eso ha sido todo. ¿Alguna cosa que os, os gustaría añadir antes del final y de todo? Por ejemplo, ¿qué consejos le daríais? a las personas, con, a, la, a las mujeres con discapacidad intelectual en el de desarrollo para, para que luchen por sus derechos? Pues que nunca se deben rebajar, se deben rebajar por nadie. Porque también pueden tener más... A ver, ¿cómo lo explico yo? Pueden tener más... Ahí no lo sé explicar, Antonio. Sí. No lo sé. Qué consejo le darías tú Loli a las mujeres con discapacidad para que luchen por sus derechos en temas de promotoras de salud? Porque se enteren, que hablen con nosotros, que nosotros le podemos ayudar, para que no la primeren y todas esas cosas. Hablen con nosotros con promotoras de la salud, que le podemos ayudar a las mujeres que son que no van al médico, no la escuchan y todos, y que luchen por sus derechos que tenemos todo el mundo que escuchen y que luchen sí. Sí. ya está pues, pues muchísimas gracias por haber asistido a esta, a esta entrevista a esta conversación vas ¿Sí? a esta conversación sobre sobre para voces sobre promotoras de salud muchísimas gracias por haber asistido a esta reunión de nada y, y, y, y nos vemos en la próxima, en próximas reuniones. Vale. Vale, pues muchas gracias a, a todas por asistir. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós, Carmen. Hasta Adiós. luego. Adiós. Adiós. Adiós.